Um, I'm sorry this question is going to be in English but it's for the uh, gentleman that was talking about the Italian voting um, they did a similar voting application um, in the primaries in America and what I seem to notice um, was that people didn't believe it worked very well because uh, they were trying to figure out which Democrat they should vote for. And the results automatically posted to your Facebook once you were done. And a, a lot of people found out that they were not Democrats, that they were actually more centrist Republicans. Um, and so they didn't feel informed about their choices because of the app. But what it did do is uh, motivate them to go vote so that they could prove their, Allegiance to the Democratic Party, and so I found that people often followed up on these results by posting, you know, uh, pictures of stickers that say "I voted" and saying, "Well, uh, this app was wrong." But ultimately, when you look at the outcome of the Obama elections, that they are, in some senses, especially in terms of military policy, uh, more centrist Republican. So I wonder if your in your data it ever revealed uh, people surprised not just the politician but the the public itself uh that they weren't who they thought they were i propose propongo que hagamos como hay muchas hacemos recogemos unas cuantas no okay so i have also a question about this uh, voting advice application so um i used one in italy and that was very disappointed by the result i mean it did not tell me to vote for berlusconi but still it was not the the party which was closer to me and uh, of course i did not follow the advice because it's really biased it because you um it depends on the weight you give to each question and i so the question is if there is if there are some tools where you you can also uh, say this question is important for me this is not so please Mm, compute my score based mo mostly on these questions and on the other one. Because how you choose which questions are relevant, this really changed the, the, the result. And um, so, yes, there are other platforms for. Uh, I, I like very much this uh, uh, Your Priorities platform used in Iceland, but now they are using it in other countries, uh, where people can rank their priorities. So it's more in the. Saying what is more important, so this is another form of, of democracy. And so, I was also thinking. So this is this. If these applications are so popular, uh, this gives me the idea of a shift from representative democracy because you are trying to use representative democracy uh, in another way. So you, you try to say what what, what you th what are your ideas, and then to find the representative that will the that has promised something that is closer to what you think, but entonces, tal deberíamos realmente descubrir algo nuevo donde hablar sobre los problemas. Gracias a, a los tres ponentes y también a la fantástica introducción. Mi pregunta iba para la primera presentación que ha habido y si partimos de, bueno, se han identificado muy bien distintos tipos de riesgos y uh, que hay que tener en cuenta a nivel de privacidad y cómo debería ser un sistema robusto de voto electrónico. Y también se ha marcado un punto muy importante y es que pueda ser software libre para que se pueda verificar eh, que realmente le, eh, cumple esos protocolos. Sin embargo, luego hay una siguiente fase, que es la fase de implantación del sistema real. Eh, yo como ciudadano puedo entender perfectamente cómo funciona el sistema, puedo ver que el código realmente implementa lo que hace el sistema, pero ¿cómo puedo saber que el sistema que está corriendo, que está siendo implementado, es realmente el código que está especificado? para David, porque no acabo de entender si realmente habéis hecho algún algún test de concepto, alguna cosa y con todos los requisitos funcionando. Uh, hi, well, thank you. Gracias a los tres. Uh, bueno, el ciudadano cero para ser tan callado, magnífico lo que dijo. Pero bueno, I, I want to, to, I have a question for for Diego. Uh, I think that's something very interesting that you have said is like the e-boat change the sense of the voting and and democracy in itself. So when you put like a drawback that you don't have like the the physical support of all the the boats that you have developed and you need to print it. I don't know if that's a drawback or an advantage since this like physical support it's possessed by the government or the government institutions so they control this and it's a way of take out this control and i don't know if you have this and analyze this in in deeper in the research or if i explain myself at least eh uh, diego se parlo diego se parlo en español o capisci niente capisci prefiero en español eh tengo vergüenza hablarlo. Ah, ok. Ah, perfecto, okay. Vale, entonces me toca a ver, primero, eh, algunas son observaciones, otras son preguntas. La primera es que eh, creo que no debemos, igual no era la intención, pero quiero recalcar, como somos nosotros que estamos organizando esta parte aquí en el FC Forum, que quiero recalcar que la idea no es que eh, aumentar el voto y reducir la extensión sea una cosa buena de por sí. O sea, que yo soy abstencionista casi siempre y quiero decir que la, la razón por la que estamos abriendo este debate no es porque pensamos que reducir la abstención sea una cosa buena de por sí. Nosotros pensamos, al menos yo, y creo que puedo hablar por las otras compañeros que han organizado esta sesión, eh, la idea es que… El voto es solo uno de los más elementos que están en este campo de batalla del que siempre hemos hablado y en que interviene en este momento la tecnología, como han explicado ellos, y, que, y por eso debemos bien conocer los elementos que tal. Entonces, tanto el voto como la extensión, como ciudadanos y como activistas, tenemos que utilizarla según la conveniencia que tenga para la lucha que estamos intentando llevar a cabo. Dicho esto… Eh, también quiero recordar una crítica que también tenemos respecto a lo que se llama democracia líquida. Hay una idea, bueno ahora la resumo un poco pedestremente, que eh, la democracia líquida es eh, delegar tu voto dentro de la organización en la que trabajas y cuando hablamos de organización puede ser tu organización, así como puede ser el, el, el gobierno de un país, eh, ...de delegar tu voto, de pasar tu voto a una persona que tú consideras eh, competente... ...para representarte en una materia concreta. Que esto, lo siento mucho, a mí me suena mucho a lo que ya tenemos, ¿no? O sea, en teoría nosotros estamos delegando a, a, a gente como Racoy... Porque, eh, eh, ...porque nos garantizan que van a ser competentes en algo. Y entonces, no solo es perversa esta idea, es la idea contra la que queremos luchar... ...sino esto, este vote advising es una perversión sobre esta misma perversión, que me refiero, por ejemplo, se basa sobre un criterio que no me extraña que en el norte de Europa se entienda mejor, porque en el sur no, que los programas de los partidos tengan algo que ver con lo que luego los partidos vayan a hacer. Entonces yo creo que en España si tú dices, haz un test para ver si lo que dice el partido tal luego lo va a cumplir, o sea, que creo que no, o sea, cualquiera sabe perfectamente que esto no es así, me refiero, mmm, 20 millones de personas no, pero otros 15 sí. Entonces, también hay una diferente relación sobre la honestidad, la corrupción, etcétera, que dificultan estas prácticas. Dicho esto, mis preguntas es, ¿qué, qué quiere decir que la gente ha utilizado el e-voting porque lo considera conveniente? Yo no he entendido conveniente, te preguntaba, eh, Diego, ¿conveniente en qué sentido? O sea, una pregunta, eh. Luego, otras preguntas que no he entendido bien de… Eh, de esto, si el e-voting del que tú estabas hablando de los gráficos son e-voting en cabina o e-voting desde casa o desde teléfonos móviles o desde internet, o sea, estamos hablando de un e-voting en todo caso que implica un desplazamiento a un, a, una, a un lugar de voto o un voto desde internet para entender mejor la información y, eh, bueno, con esto, ah no, y por qué… Es un fracaso, en qué sentido es un fracaso, o sea, el voto en Estonia ha sido reconocido legítimo por su propia población y, y pero y luego el fracaso ahí donde se ha intentado, como en The Netherlands, el fracaso es por porque no se han reconocido los resultados de los votos o qué. Y luego, última pregunta, la pregunta que tiene la mayoría de la gente es que el voto analógico lo que tiene es que cualquiera lo pueda hacer pueda hacerlo una persona que no tiene, por ejemplo, ningún estudio y que está y que vive aislado en la naturaleza o que no tiene ninguna relación humana, sabe que si yo pongo en una caja una papeleta y luego la saco y esto se corresponde, mientras que todo lo que eh, tiene que ver con la máquina, necesitaremos siempre, a unos a, habrá siempre una gente que conozca de la máquina y otra gente que no conozca la máquina. Entonces se crea, en todo caso, una barrera que no que no veo cómo se pueda salvar aunque la encriptemos todo lo que queramos encriptar, habrá gente que sepa de esto y gente que no sabremos de eso, perdonad si me he alargado ¿Alguien más? ¿Cómo vais ahí? ¿Absorbéis más eh, cuestiones? Hay muchas más preguntas porque si es solo una una, vale, una más y... Eh, bueno, en realidad eh, quería hacer dos dos eh, menciones bueno, quizá hablando de lo, que, de lo que dice Simona muy breve, creo que es muy importante el tema de la formación pero es verdad que eh, me parece que en documentales eh, también he visto hace poco de gente formando a comunidades rurales a votar en urnas es decir, que a lo mejor el tema de la formación no debemos darlo por sentado casi que ni siquiera en la tecnología de la urna, en determinadas votaciones complejas ...con varias opciones, con opción prioritaria y secundaria... ...con lo cual en cualquier caso estamos hablando de formación... ...pero bueno, mis preguntas van para David... ...has hablado de, del voto revocable... Eh, ...como una forma de evitar coacción... ...entonces me interesaría si pudiera desarrollar un poquito más ese argumento... ...y entiendo que siempre es hablando de voto electrónico... ...y la segunda, David me parece que también ha mencionado... Eh, ...algo así como que la tecnología que, que ellos proponían... Eh, decía, impide el, el conteo de votos hasta que no se termina de, de contar todo. Entonces, a mí lo que se me viene a la cabeza, yo, por defecto o lo que sea, yo siempre hago la transición eh, votación urna a votación electrónica, entonces, tenemos el derecho como ciudadanos de estar en los colegios electorales cuando cierran las urnas, estando viendo cómo los de la mesa votan, yo, un amigo mío se puso a tuitear en la última, pues, ah, no sé cuánto, entonces, ¿eso tiene traducción en vuestro sistema o es que lo dejáis de lado o yo no lo he entendido bien? ¿Vale? Gracias. Ahora, ahora vosotros. A ver, rápidamente… ¿Cómo sabemos que el código que está corriendo es el que funciona? Preguntabais. Evidentemente, y esto está ligado a parte del comentario de Simona, solo quien tenga capacidad técnica de entender cómo funciona puede hacerlo. Evidentemente, el, el sistema que nosotros hemos diseñado eh, prevé un el sistema que hemos diseñado prevé una verificación en línea, tanto de que lo que está funcionando es lo que tenía que funcionar, como cómo está funcionando. O sea, este mecanismo, para quien sepa, evidentemente, está instruido en, en cómo se maneja, en verificar que efectivamente tanto la, el programa que está funcionando es el que tenía que funcionar, como que funciona, como que lo que ves que está funcionando es lo que está ocurriendo. Esa por un lado. Eh, eh, pruebas, sí hemos hecho. El prototipo, ya desde el 2005, hicimos pequeñas pruebas en espacios muy acotados y funcionaba, funcionaba. Lo que pasa es que la programación era muy básica y era para funcionar con unos cuantos portátiles, imitando lo que sería el sistema. Evidentemente, una prueba con millones, sería complicado. Intentamos sin éxito que se probara en varios espacios y aquí lo que, hay que decir es que siempre las empresas nos han ganado. Y ahí, bueno, pues ya sabemos cómo funciona la política. Yo soy firme, partidario, firme creyente de que los, las mordidas existen y si pongo a tal empresa, pues luego me cae algo en forma de posible puesto de trabajo o dinero. Entonces, a nosotros nos han dejado de lado. Nos hemos encargado más bien, estuvimos empotrados en varias experiencias que se hicieron en el Estado español para ponerlas verde. Eh, la última vez, la del voto, se fue en 2005, el voto europeo, en el cual pues nos dieron cancha hasta en el país, que escribimos ahí un artículo bastante gañero. Como no estaba en el diagonal en marcha, pues tuvimos que utilizar un medio de ese tipo, pero bueno. Eh, más palabras. El tema del voto revocable… Nosotros, por pues, el sistema que estábamos pensando y como lo diseñamos al principio, dado que se garantizaba, y tendría que explicarlo quizá más, el cómo se entra a la cabina y cómo se, se certifica que la persona que está votando no está acompañada de nadie y no tiene ninguna prueba para poderse la dar a otra persona, porque la única forma de verificar su voto es entrar a otra cabina, donde inserta su tarjeta, se identifica biométricamente la misma, y utiliza el software de la máquina, insisto, para verificar, pone en marcha… ...el hardware que está en la tarjeta... ...y le permite saber que esa persona... ...y le dice cuál es el sentido de su voto... ...pero esa, esa verificación tendría que hacerse individualmente... ...evidentemente no puede hacerse eh, online... Y ...porque entonces se pierde la, la gracia... Y ...la falta de coacción... ...el voto revocable... ...nosotros lo dejamos de lado... ...y no, lo, no, es, no es difícil técnicamente... ...pero en su momento lo dejamos de lado... ...porque estamos diseñando otro tipo de sistema... ...también porque en su momento el tema de votación por teléfono... ...que lo descartamos, estamos hablando de SMS... ...con un código de encriptado muy pobre en las antenas... Pues era, estamos hablando otra película. Actualmente, de hace ya unos años, con el tema del, de sistemas de smartphone, se podría se podría Yo creo que sería la solución. Y de hecho, en Noruega, te digo que es como lo han hecho. Eh, sistemas de votación de e-voting a lo largo del planeta, experiencias concretas, hay muchas. Usan ordenadores, usan cabinas, usan teléfonos móviles. El. Aquí estamos en lo de lo que hablaba antes de cuán complicado es una, en cada país el, la utilización de un sistema. En Suiza, ponía antes el ejemplo, se vota por correo electrónico desde hace muchos años y vota la mayoría de la gente. Por eso ha sido muy fácil implementar un sistema de votación desde casa. Tú dile a los gallegos que, que sí, que no pasa nada con que vota la gente por correo. Claro, pues, todos los problemas vienen de ahí. Eh, en Italia, como bien decía él, es delito si no te metes en la cabina electrónica. Eh, en Inglaterra, cuando yo viví, conseguí cuatro tarjetas de votación. Es decir, como solo, como son mayorías cualificadas para elegir a un diputado y son grandes masas de la gente la que vota, no pocas veces se, dilu se, se elige a una persona por un margen estrecho de votos. pues Son muy flexibles en el tema de cómo te auténtica, y como De hecho, yo hice la prueba y voté cuatro veces con cuatro tarjetas que generé, bueno, voy a contar, pero, vamos, radiante fácil. No fue muy difícil. No, no, vamos, pues inscribiéndome, como, como soy José David Carracedo Verde y Salmano Lío, pues en unos lados era David Carracedo, en otro José Verde, en tal, en... El, ...en la universidad, en el registro de, de, de la ciudad... ...en fin, muy sencillo. Con esto lo que quiero decir es que cada una de las tecnologías... ...no se puede extrapolar porque requiere de cuestiones bastante complicadas... ...pero experiencias hay muchas y funcionan con, con diferentes tipos de seguridad. En Inglaterra, por ejemplo, se vota con el móvil... ...ha habido pruebas que han sido que se, se han utilizado y han servido desde el año... ...creo que 2006, que serían aquí, vamos, sería un cachondeo si se ponen aquí... ...pero ya digo, allí es mucho más flexible. Um, el tema de neutralidad... Lo que nosotros planteamos es que no se pueden saber los resultados hasta que todo el mundo haya votado, o mejor dicho, se puede instruir a la máquina para que tenga esa capacidad, igual que se le instruye para que tenga esa capacidad, se le puede poner otras, pero por supuesto se puede saber el índice de participación, por ejemplo, a lo largo de según va corriendo el sistema. Lo que no se puede saber es quién va sacando qué cantidad de votos, o mejor dicho, nosotros entendíamos que se debería mantener simulando la votación tradicional de forma secreta. Mm. A uno de los comentarios de Simona sobre el tema de cuán usable es y cuán eh, confiable es, volvemos a lo mismo, hay varias experiencias, quizá Venezuela sea el ejemplo más interesante por, la de, por el problema político que tienen de batalla permanente, donde todos los sistemas de votación electrónica han contado siempre con mucha investigación sociológica y han ido adaptando, una, bueno, tienen unos mecanismos absurdos, absurdos en, en términos técnicos de comprobación, pero socialmente adecuados, que ha hecho que la gente se convenza que lo que ocurre en la máquina es lo que finalmente cuenta. De la misma forma que confiamos que nosotros utilizamos un teléfono, un cajero y funciona, supongo que en la práctica esa gente se daría cuenta de que eso funciona, pero evidentemente siempre tendría que confiar en los equipos técnicos, que serían los que verificarían el sistema. Equipos técnicos que nosotros lo que planteamos es que como, software, como es software libre y además eh, se darían unas capacidades de intervención a toda entidad o grupo que quisiera formar parte del sistema de votación, ...pues habría muchas fuentes para verificar que eso realmente funciona. Y había alguna otra pregunta, pero paso el micrófono. Puedo hacer un inciso pequeño, pero claro, en Venezuela es en lo del papel. Así me convengo no, yo también. En Venezuela es un sistema que incorpora autenticación y emisión de voto... ...y luego hace un recibo pequeño que no tiene ninguna validez jurídica... Pero sí tiene variedad sociológica que hace que luego, eh, cuando se cierran las urnas, se cuenta en los colegios que hay una urna, se cuenta esa urna. Cuando hay dos, se cuenta una. Cuando hay tres, se cuentan dos. Y así. Cuando hay cuatro, dos. Cuando hay cinco, tres. Y eso permite que la gente haya, se haya dado cuenta a lo largo de varias votaciones que, efectivamente, eh, el resultado es el de ahí. ¿Para qué ha servido el voto en Venezuela? En Venezuela había lo que se llamaba el acta matavotos, La gente votaba cientos de veces. El sistema electrónico lo que permite al ser identificado el votante por huella digital y es un registro aparte, simplemente sale el número X, 420, de sé ha votado tres veces. Y eso es un delito electoral. Pues en la primera vez que se puso el sistema hubo pf, miles de infracciones, la segunda vez ya solo hubo 180, la tercera vez hubo 20 y la cuarta se acabaron. Eso en cuatro años eh, se acabó lo que era un problema endogámico. Entonces, cada sistema tiene su, su, su complejidad y su cultura política, que es la que hay que intentar abordar grazie. Uh, a Simona io ho capito perfettamente, però devo contestare in inglese. Ehm eso è I am a per very convinced abstentionist myself. But uh, to call yourself uh, uh, a punto convinced abstentionist, I think this is a normative point. Huh? Um, you need to know the reasons why you are an abstentionist so um the the when we talk about electorate in general we we you know we we consider everybody Uh, in overage, but we have different types and the uh, main prototype of voter that we know is uh, completely apathetic. Uh, they invest uh, five minutes every five years uh, in politics, uh, which is going and cast a vote. So the, for a lot of people, abstention is uh, Uh, not because uh, it's not a political position. It's uh, an expression of complete uh, disinterest, and uh, the, the studies that we know about abstentionism, the wide part of abstentionism, is not because it's a political position. It's not a well reasoned political position. I study politics, and I spend I don't know 12 hours a day about politics. So I think that my abstentionism is somehow justified is political and maybe yours is as well. Um, one thing that I didn't couldn't make clear is that um, electoral participation we find in overage, that people uh, uh, that these websites these uh, technologies increase participation but the effect uh, is not one directional we we have for as many people that they are motivated to vote we have a smaller amount of people that by using these tools they decide they don't want to vote because they believe they used to believe by faith that uh, a political party was their political party and it, they were represented by this political party eventually they find out that this party is not representing them at all and uh I've for for this reason they say i thought there was a that i i thought i had a party i don't think now that i see this black and white i don't think i have a party and this links to the two questions i get on this um voting advice applications um you you mentioned the example of the us Uh, of people saying that they were, that the machine was, uh, that the system was flawed, right? Because uh, it was telling them that they were Republican whereas they thought they were Democrats. Uh, I give you uh, an example. Out of the thousand people that was involved in the experiment, we had a connection with all of them, in personal, we could do this by email. Um, five of them sent me an email accusing me that, as an academic, uh, I'm a communist, because that's what Berlusconi says. Universities are full of communists. So uh, that what happens? It happens that these people are so fond with Berlusconi, and they are so sure that they support Berlusconi, that once they state their political preferences and the system tells them that they are somewhere else, completely, they did not even think that maybe their ideas were not matching with reality. They wrote me an email to accuse me of manipulation, because uh, the, this is what communists do. They manipulate reality in a way that makes an advantage to somebody else. Um, so this, of course, um, you raise the point on on the questions. This, uh, The selection of questions, uh, what questions are important. Uh, It's clear that if you are good at developing this kind of systems, you can pick questions in a way that can somehow address the the results. This can be done and has been done. Some it has been proven. Yeah, it's it's it's it's always well. It's not really arbitrary, but uh, um, I think that the core point here is not to advise people that there that this is the party you have to vote for, and this is not even to tell people you have to vote. Um, this is only to show people uh, a part of the, of the political process that is the least known. Because the, you have different reasons why you could cast a vote. Um, one basic reason is that you are Democrats. So this is like a, a supporter of Real Madrid or Barcelona. You know what's your team, right? So if you interpret voting in the sense of loyalty, of uh, sports loyalty or religious loyalty, you don't need anything. You know what's your team, right? So if you give value to what's your team, then it's your team. You don't really need advice. But, other, but there are other reasons why you could cast a vote. For instance, you could like very much uh, uh, Zapatero, and you could really dislike Rajoy. Again, you don't really need guidance here you know who you like you know who you dislike so even here there's not much uh, we don't see any good need to give guidance likes and dislikes do not need to be guided uh, what can be guided is uh, the the the perception of the of the political promises uh, because somehow they are uh, not very clear sometimes party refrain from being open about certain proposals Because they are unpopular, um, and this I think links back to to what Simona pointed out, um, the the difference between north and south. Uh, she says in let's say in a very you know in a quite simplistic way, but this is the same way I I would put it. North and south are different when it comes to politics. Political parties in the north are more responsive, and you. You are somehow more you could, you could think that parties in the north uh, are more likely to stick to their promises uh, for, for as much as this can be true. But uh, I think that these voting application systems are a witness of the fact that parties uh, uh, have to stick they, they, they, they testify. That if part the, the the difference between the systems, because uh, we tried to develop these applications in Italy for like five years already, we never succeeded because not a single party collaborated with us, and they say we can get it out, get out with with not having a clear proposal. Um, in in front of the entire electorate, why you want me now to put black on white my stand on this or that? Uh, but with these applications and these technologies, the, the the most promising part I think is that they can uh, change the relationship the power relationship between parties and voters. Uh, once parties uh, their position becomes known, then it's more likely than voters. Uh, that votes because of those promises will go there and be harsh in getting them accountable. Whereas if we don't prime the the, the, the the relevance of policy proposals, then how can you get upset to the party? Because it didn't stick to the promises. Did you know the promises of that party? And a lot of people here do not know. So if, if there's one thing, one good thing that these systems do is to... It is to make clearer and uh, show publicly and uh, widely that parties have policy proposals. So at least this is more, this is primed in voters' mind, and they will remember when parties break their promises. Whereas if you don't have anything like this, uh, parties don't. They, how would you get them accountable? You didn't vote for them because because of those promises. You voted for them because they were your team. Um, what else? Uh, Last point, uh, I'll be very quick on the fracasso thing. Uh, Estonia and Holland, uh, that Simona raised. Um, in Holland, uh, uh, this was a grassroots thing, but it was not millions of people. It was a very uh, upset, small group of activists uh, uh, with a lot of computer scientists that just proved uh, this system to be more problematic than thought but they found uh, good grounds to do this because the government uh, introduced these voting machines uh, out of the blue Boom. you you had the piece of paper and now in 2006 you have machines and people started to make questions in estonia people is, uh, is very happy about voting Uh, convenient uh, in the sense of uh, it's fantastic that I can use the internet because otherwise uh, I would have to bike for 20 kilometers in five meters of snow. This is this is what it was meant by convenient. Uh, but people was enthusiastic not only because they didn't have to bike to to get to the polling station, but people was enthusiastic because the government made huge efforts to justify in front of the country the good reasons to to do it, to implement electronic voting, uh, and they hired uh, academics and computer scientists from all around the world. They hired the best computer scientists from California Institute of Technology in Pasadena. And uh, these people went there. Uh, we also went there as social scientists. Uh, we shake the hand of the President of the Republic, uh, and uh, they wanted to make sure that the, the, in the introduction of the system was good under all possible respects and uh, they communicated this well uh, they studied the implications of this quite well they spent a lot of money and eventually the, po the Estonian population is very happy about e-voting so they use it and one voter in four uses internet to vote in Holland uh, they did this out of the blue from top to bottom without consulting people people got upset and the machines costed millions of euros and are there through. Así que, de nuevo, es una cuestión de establecer una conexión justa entre política y personas. Eso es todo. Bueno, si no hay más preguntas, yo aprendí un montón en este ratito aquí de la digestión. Podría de, me gustaría ah, decir sí. a mí un par de cosas muy rápidas vale. que se me quedaron antes ahí en el tintero. Eh, hablabais antes de la formación analógica, alguien hizo una pregunta por ahí. Evidentemente, en todo proceso electoral, una de las cosas que siempre se, se mira en observación electoral es lo que se llama educación electoral, que aquí es pequeña, pero en otros países es una gran parte del proceso, es conseguir educar a, a los... A los electores. En muchas poblaciones, sobre todo aquí hablo de Latinoamérica, de hecho el voto el voto electrónico, no el voto telemático, ha supuesto avances significativos. La, la, la educación es relativamente más sencilla y hay sistemas, por ejemplo, como en México, donde la máquina de votación electrónica te habla en tu idioma y te habla en idioma indígena, mientras que antes pues, traducirla todo era imposible, etcétera. Bueno, digamos que facilita algunas de las, de las cuestiones. En el sistema que nosotros diseñamos, porque ha salido el tema, también la abstención es secreta, es decir, no se sabe, no solo no se sabe si has votado o no has votado, se sabe el número total de abstenciones, pero no se sabe qué gente se ha abstenido y cuál, no, que entendíamos que también en algunas zonas podía ser un tema complejo. Y luego, simplemente en relativo al tema de las pruebas que hemos hecho y por plantear un tema que siempre... Eh, no se tiene en cuenta, no sé si sabéis cuánto es el costo de las elecciones, yo sabía que era mucho, lo están mirando en internet. Las elecciones del 2011 en de municipales fueron, tuvieron un coste de 124 millones de euros. O sea, estamos hablando de unas cifras enormes que imposibilitan o hace que el sistema para aplicarlo frecuentemente en consultas cotidianas, que es creo parte de la, de la iniciativa y la intención de los que estamos aquí y nos gustaría promover, pues no, no funcionaría. Entonces, comparado con eso, estos tipos de sistemas... Es complejo, pero no es tan caro como, como se plantea. Y sobre todo, bueno, eh, cerrando como empecé, comentar que nosotros en varias ocasiones hemos hecho llamamientos a la comunidad que nos apoyaran en desarrollos más complejos de la cuestión. Abrimos dos blogs en el 2005 y en el 2009. En el 2005 tuvimos dos correos, en el 2009 triunfamos, pues hagamos casi el doble. Eh, es verdad que ahora el momento es distinto y también menciona en este sentido que en el Estado español existe una iniciativa que está funcionando, la Carlos III, desde el 2004 que empezaron el proyecto, que es el que ha sido el Agora Voiting, que se utilizó, lo utilizó el de compromiso hace poco en el Parlamento para, para que su voto fuera, estuviera vinculado con lo que la gente opinaba. entonces Esta gente, de hecho, ha lanzado un Open Work hace la semana pasada, que les ha salido relativamente bien. Pero bueno, desde aquí animar a que sea intención política, el futuro es nuestro y, y, poder, y ahora hay capacidad de proponer, y esto ha sido asumido, y sobrepasar lo que es el votar cada poco en democracia representativa y lanzarnos a otro sistema de, de referéndum permanente. Y, bueno, hay un programa que se llama Democracia y Punto muy interesante a ese respecto, creo que suena, ¿no? O suena por aquí este tema. Y bueno, pues si hay gente interesada, etcétera, pues no dejéis de contactarnos y si de aquí pudiera salir. Montar un grupo que pudiera trabajar y, y depurar todo este sistema y mezclarlo con la gente que está trabajando, que hay muchas iniciativas del 15M han proliferado. Pues bueno, nosotros desde luego encantadísimos de que esto sirva para algo más que para haber puteado a andar un tiempo en su momento. Si no hay más. Vale, pues si queréis hacemos 10 minutos de pausa, quedan dos paneles sobre eh, dinero alternativo, monedas electrónicas y sostenibilidades varias dentro del sistema ese donde estamos. Eh, o sea que son y cuarto hay 25. Empezad a fumar en la escalera, ¿cómo antes. Las tiranías de nuevos Moisés, Fratricidas y a su excomunión, acordada en por los internacionales.